Entonces él salió del negocio y lo apuñaló fue de, de el... muerte, sí, aquí justamente. Mira la sangre ahí. Fuera del negocio. Fuera del negocio. Caramba. Hasta el momento no sabemos nada. ¿Tenía problemas ahí con alguien? No, él no tenía nunca, tuvo problemas con nadie. ¿A qué hora más o menos le llamaron a los familiares? A mí me llaman a eso de las 9 y media más o menos. ¿Dónde corrió el hecho? No le dice. En Huiza. ¿La comunidad de Huiza? ¿Estaba eh, él tomando alcohol o estaba en algún negocio? Ahí no le sé decir por porque... Específicamente, ¿dónde fue el lugar? ¿No te dijeron el lugar? No, yo sé que fue en Huiza. No. ¿No tenía enemigos? El... No, hasta el momento no tenía ningún tipo de enemigo. ¿Cuál es el nombre de él? José Marisano. ¿Qué edad tenía? Tenía. Yo ahora mismo tengo la mente, ya, ya tú sabes. ¿Tú eres hermano de él? Sí, hermano. ¿El nombre es tuyo? José Marizano. ¿Qué esperan ustedes de las autoridades? No, que se haga justicia, que vamos a llegar hasta la última consecuencia que hay que llegar. En relación a este caso, eh, las púquedas han sido eh, muy amplias. Eh, la Policía Nacional les hace un llamado a Robelsi Antonio Delorbe Sánchez, quien reside aquí en San Francisco de Macorís quien la noche del sábado le cegó la vida a Emilio José Marisán Vázquez en un negocio de espeño de bebidas alcohólicas ubicado en la sección Huiza de esta ciudad, momento en que esto sostenía una riña, el cual Robelsi le ocasionó las estocadas eh, al joven Emilio José y de inmediatamente falleció mientras era llevado al hospital público, por lo que les exhortamos a Robelsi Antonio de Lourdes Sánchez a que se entregue, ya que nuestra Policía Nacional está tras su búsqueda, no queremos tener ningún tipo de enfrentamiento por lo que una vez más les exhortamos a Robelsi a que se entregue.